La familia. Ahora sí les traigo el video que me pidieron. Esa es la segunda parte, donde vamos a hablar sobre la actualización económica de Aplan. el mensaje que nos dieron hace unos días donde nos explicaron qué es lo que quieren hacer con los UPEX y la votación que quieren que en la cual participemos todos. Creo que ya le entendí al documento, creo que ya entendí qué es lo que de lo que quieren hacer y cómo se compara con cómo tenían pensado mintear upex en el pasado cuando recién crearon la compañía aquí ya subí el documento en el barrio ya lo subí ya está traducido espero que no sea muy largo este video vamos a hablar primero de las algunas noticias que nos dieron Después vamos a hablar exactamente qué es lo que quieren hacer los de APLAN. ¿okay? Y este está en la sala de eventos de APLAN. En esta edición amplia de nuestra actualización económica trimestral presentamos información innovadora que dará, futuro, que dará forma al futuro de la economía de APLAN y nos llevará a un ecosistema descentralizado más impulsado por la comunidad. Los de APLAN. Quieren que en el futuro el, jue el juego sea descentralizado, que los jugadores se encarguen de lo que pasa en el juego. Antes de llegar al corazón de la actualización económica, queremos compartir un hito que hemos logrado recientemente. A partir de julio del 2022, los Uplanders han superado oficialmente los 7 millones de dólares en el programa de NFT a dólares. Así es que se han vendido, familia, en el juego, NFTs, propiedades, uh, legits, ¿verdad? Es lo único que se puede vender. Y tal vez los adornos que han creado otros jugadores. Se han vendido 7 millones de dólares en NFTs. Ese es un gran logro. Porque si mal no recuerdo, apenas tiene un año... Uh, nos dejaron empezar a vender por dólares. Imagínense, 7 millones de ventas en dólares. Creo que está muy bien todo esto. Como saben, Ablan está trabajando a toda máquina con desarrollos como Meta Ventures, los MB Motors, los autos, la fabricación de activos en las fábricas. Acaban de sacar las fábricas. A ver si hago un video un día de estos. Uh, nuestra asociación con el club de fútbol de Porto y el lanzamiento de la primera ciudad internacional. La economía de Aplan es más dinámica que nunca. Y la verdad que sí. Mantenemos el pie en el acelerador y nos complace que hayas elegido un asiento de primera fila con nosotros mientras corremos hacia una economía digital revolucionaria. Dicho esto, vamos a sumergirnos en la actualización económica. Presentamos un nuevo mecanismo de la financiación de UPEX para el Fondo Monetario de APLAN Y si no han visto el video que subí, se los recomiendo para que entiendan de todo eso, porque vamos a hablar de cómo se comparan estos dos fondos, el Fondo Monetario de APLAN y el Fondo Monetario de la Comunidad. Próximamente la primera votación económica en el juego por los jugadores. Estamos acuñando más Sparks, van a mintear más Sparks. Los ingresos mensuales por las propiedades se mantienen en el 14.7%. No sé por qué sigo diciendo en los videos que es el 14.3, pero es el 14.7. Okay. Uh, un mejor mecanismo de financiación para el Fondo Monetario de Ablan. Este, recuerden, este es el fondo, los 50 mil millones UPEX que se le dieron a los de hablan para que se vendan por dólares, por euros, por otra moneda, por cripto, para que los jugadores puedan comprar UPEX. Hasta el final del tercer trimestre, que sería septiembre, octubre, noviembre, sí, septiembre, en dos meses, será el momento de poner en marcha la financiación planificada para el fondo de Aplan. El mecanismo de financiación original descrito en el documento técnico de ABLAN, el white paper, era acuñar UPEX adicionales para el fondo de ABLAN. Eso podría funcionar, pero conlleva un riesgo innecesario, que detallamos a continuación. Después de analizar la economía de ABLAN y el flujo de UPEX desde el fondo comunitario de ABLAN, el de la comunidad, que en el momento tiene el 87%, 87.7%, por ciento de los UPEX, que serían, ¿cuántos serían? 87 mil millones de UPEX, es lo que tiene ese fondo, um, hasta la billetera del usuario. O sea, y el flujo de UPEX es el fondo comunitario de Aplan, hasta la billetera del usuario. Por ejemplo, cuando nos dan los ingresos mensuales, nos dan premios, dais esos UPEX, hacia es el fondo monetario de la comunidad durante años. Estamos presentando una forma simple, eficiente y más escalable de finan financiar el fondo de Aplan. Recuerden que el fondo de Aplan es el que usan para cubrir los gastos de la compañía, que en realidad fueron 50 millones de dólares en UPEX. En el momento les queda 6.7 millones de UPEX y en el video pasado Hicimos las cuentas y mencionamos que son 3.3 millones de dólares. Solamente les quedan 3.3 millones de dólares en UPEX para vender. Y después de ahí ya no tienen... Uh, el plan era mintear más UPEX. Y les voy a enseñar... Por fin encontré de dónde, dónde mencionaban eso en el white paper. Por fin lo encontré y su fórmula que tienen ellos. Estamos entusiasmados con este nuevo mecanismo ya que optimiza la circulación de UPEX dentro de la economía de APLAN al tiempo que abre nuevas puertas para una economía más descentralizada y centrada en el usuario. ¿Por qué el Fondo Monetario de APLAN necesita finan financiación? Si leíste la sección de Token Pools del documento técnico de APLAN, el video pasado, les, por eso les dije que era necesario que hiciera ese video para que entiendan esto. ¿Sabes que Se acuñaron 100 mil millones de UPEX y se asignaron por igual en dos fondos. Hablamos de eso en el video. El fondo de Hablan, el operador, la compañía y el fondo comunitario. Interpretando el documento técnico, el fondo de la comunidad recibe fondos de las ventas de propiedades de las tarifas del mercado secundario y otros mecanismos, mientras el fondo comunitario paga UPEX por las ganancias de la, de la propiedad, las recompensas. Hablamos de todo eso, cómo entran UPEX al fondo de la comunidad y cómo salen los UPEX del fondo de la comunidad. Las funciones principales del fondo de Aplan son impulsar las actividades en el juego y financiar el desarrollo de la empresa de Aplan. Esos 50 millones de dólares en UPEX, que ahora solamente les quedan 3.3 millones. Los jugadores compran UPEX del fondo de Ablan usando fiat o criptomonedas. Hablamos de eso en el video. Luego gastan UPEX construyendo su imperio en Ablan. ¿Se ¿Recuerdan el ejemplo del chapulín? De eso están hablando. Como operador, y cuando dicen operador, son los de Ablan, la compañía. Como operador de la plataforma, la empresa Ablan Inc., Utiliza los ingresos de estas transacciones para hacer crecer la plataforma de Hablan de varias maneras. Entre ellas, desarrollar y lanzar nuevas funciones para aumentar el valor para todas las partes interesadas. Por ejemplo, las, las empresas, los autos, ¿qué más? Um, adornos. Cubrir los costos de infraestructura, incluidos el blockchain, cloud, donde se guarda toda la información, pagos y más. Una vez más, necesitan cubrir estos gastos para que la compañía siga adelante. Marketing y activación de nuevos jugadores. Recuerden que al, cuando entramos al juego nos pueden dar entre 4,500 UPEX o 6,000 UPEX si tenemos el link de break. Con el marketing tienen que gastar todo ese dinero para dejarle saber al mundo que existe el juego. Compromiso continuo de los jugadores, ejemplo, lanzamientos de ciudades, actividades en el juego, concursos, administración de la comunidad, eventos en persona, Uh, si vieron el video, <ríe> esto me hizo recordar cuando estuve en Las Vegas, familia. ¿Y se acuerdan que tenían unos pastelitos, unas galletitas, cafecito, fruta? ¿Y que les dije? Que muchas gracias por sus compras de UPEX, ¿verdad? Porque con eso uh, pudieron comprar esa comida. Con eso pudieron reservar el uh, la sala esa en el casino. Ahí se fueron todos los, lo que han invertido algunos de ustedes, en dólares, en euros, en cripto. Usaron una cantidad para poder tener el evento en Las Vegas. Y las bebidas que nos dieron gratis también. Así es que muchísimas gracias por eso. Ap Apoyo al jugador y más. Ojalá un día puedan ir a atender ustedes a uno de esos eventos. La verdad estuvo, estuvo muy bonito. Todavía me, me acuerdo. En resumen, financiar el fondo de Ablan es financiar el mantenimiento y el crecimiento del metaverso de Ablan. Sin embargo, como crédito el tremendo crecimiento de la base de jugadores de Ablan, las actividades en el juego y la economía en general, el equilibrio de los UPEX entre los dos fondos se ha desplazado en gran medida hacia el fondo comunitario. En el video pasado hablamos de que ahora en el fondo comunitario hay un, está el 87.7% de los SUPEX. En el fondo de Aplan, el 6.7, una gran diferencia. Eso fue intencionado y descrito en el documento en el documento técnico, en el white paper. Todavía no hemos implementado métodos de financiamiento adicionales del fondo de Aplan por dos razones simples. No había urgencia para hacerlo y esperar nos permitió estudiar la economía para poder implementar el método de financiamiento adecuado en el momento adecuado, el cual piensan que es ahora. ¿Por qué estamos proponiendo un nuevo método de financiación? Como se indica en el documento técnico, se necesitarían mecanismos para financiar el fondo de APLAN para continuar con el desarrollo de APLAN. El documento técnico también describe cómo podría ocurrir esta financiación Acuñación mensual de UPEX basada en recuentos de usuarios activos. Ok, y aquí, dejen ver dónde estaba esto. A ver, aquí. No lo encontraba yo, por más que leía, dije, ¿de dónde, dónde están hablando de estos? ¿Cómo iban a acuñar estos nuevos UPEX? Y por fin lo encontré. Esta es buena información, por, por ejemplo, esto también. A ver si un día hago un, un video hablando nada más de esto, de la póliza monetaria. Pero aquí está, escondido. Aquí está. Aquí explica cómo iban a acuñar mensualmente nuevos UPEX. En el futuro, iban a acuñar 160 UPEX al mes para el fondo monetario para el fondo de Aplan, no, del comunitario, el, para el fondo de la comunidad, 160 UPEX, dependiendo de los usuarios activos, que es esto. La verdad es que aquí todavía no lo entiendo qué quiere decir AD. Por más que he buscado familiar, no sé qué, qué significa AD. Pero esto, si mal no me equivoco, son usuarios activos, Uh, y aquí no sé si algo activo o algo y aquí también, entonces, entonces por ejemplo si tuviéramos uh, mil nuevos usuarios activos mintarían uh, ¿cuántos serían? Que son más tres ceros 160 mil UPEX creo que estoy haciendo bien las cuentas cada mes, si llegan mil jugadores nuevos al juego y son act están activos, la verdad no sé qué es lo que consideran activos, que entren al juego todos los días o no sé. Pero ese mes o el siguiente mes se acuñarían mil UPEX. Multiplicamos 160 por mil. 160 UPEX por jugador activo. Esos serían al fondo monetario de la comunidad. Y también se, se meterían otros 160 mil al fondo monetario de APLAN. Okay. Entonces serían la misma cantidad. Cuando encontré esto, por fin le entendí. Ah, ya sé, ya sé de lo que están hablando. Como les dije, no, no entendía yo. Es porque no encontraba yo esta parte aquí. Ese era el plan de ellos. Mintear la misma cantidad. Para cada fondo. Recuerden que al principio eran 50 mil millones UPEX para el fondo de la, de la comunidad, 50 mil millones UPEX para el fondo de Habla. Lo mismo. Uh, ok, ¿dónde nos quedamos? Uh, el documento técnico también escribió cómo podría ocurrir esta financiación. Lo que acabamos de hablar: 260 UPEX por jugador activo al fondo de la comunidad y 100. 60 UPEX al fondo de Aplan por usuario activo. Anteriormente mencionamos que este método, método podría funcionar, pero no contribuiría a nuestro objetivo gene, general de descentralización progresiva. Vemos las siguientes desventajas. Entonces, después de que están viendo cómo está creciendo la economía en Aplan y cómo quieren descentralizar el juego, piensan que el, el método anterior que tenían planeado desde el 2019, no va a funcionar. A partir de hoy, la economía de Aplan no necesita más UPEX. Los 100.000 mil millones de tokens en circulación son suficientes para apoyar a los jugadores y actividades en el futuro previsible. Esto, en mi opinión, es importante. Que no acuñen más UPEX. ¿Por qué? Si acuñan más UPEX, si mintían más, siento que se va a devaluar el LUPEX. Algo que no sé mucho del mundo cripto. Lo que sé del Bitcoin es que solamente se van a poder acuñar, mintiar. Uh, ¿21 millones de Bitcoins o 24? Hubiese yo averiguado eso. Son 21 o 24. Creo que son 21, ¿verdad? Bueno. Solamente habrá en existencia 21 millones de Bitcoin y no más. Entonces por eso mucha gente le gusta invertir en Bitcoin porque los creadores no van a seguir mintiendo más y en sí se va a devaluar más el Bitcoin. Entonces esto me gustó saber que en el momento los 100 mil millones de UPEX en circulación son suficientes. Y creo que eso está bien. El modelo actual no es compatible con un modelo, modelo de operación descentralizado progresivo, ya que no hay forma de utilizar el fondo comunitario para financiar al operador o potencialmente reemplazar y financiar múltiples operadores en el futuro. Vamos a leerlo otra vez. El modelo actual, que son los 160 UPEX por jugador activo mensualmente que se van a la 160 UPEX por jugador al fondo monetario de la comunidad y al fondo monetario de Aplan. no son una forma de um, no es compatible con un modelo de operación descentralizado progresivo ya que no hay forma de utilizar el fondo comunitario que son 87 mil millones de UPEX para financiar al operador el operador ahorita solamente tiene el, el que son S 6 mil millones de upex o potencialmente reemplazar y financiar múltiples operadores algo de que han hablado los de APLAN y creo que platiqué de esto en el video donde platiqué sobre la presentación de los de APLAN que hicieron de los diferentes proyectos y hablaron de esto que ellos en el futuro quieren que la comunidad, que otra entidad, se encargue de los UPEX en el juego. Tal vez el banco de Aplan. pero el banco de Aplan sea controlado por diferentes jugadores o, no sé, empresas. La verdad aún así no lo entiendo todavía muy bien, pero en el futuro puede que hablan, deje de ser el operador de las finanzas del juego y ellos se encarguen de, de crecer el juego o de hacer tratos con empresas en la vida real. Para mí creo que ellos le van a sacar más, más potencial así. Lo que, creo que lo que ellos no quieren es gastar, contratar gente para diseñar los, los, los adornos, las decoraciones, los autos, los edificios, ellos quieren que los jugadores se encarguen de eso, les pagan un poquito, y ellos se concentran en otras cosas para que para ellos son más importantes. Uh, acuñar, um, estamos hablando, um, así. acuñar más UPEX como un mecanismo predeterminado para financiar operaciones solo hará que el fondo comunitario crezca continuamente. En un futuro donde la comunidad tenga más control sobre la economía, un fondo comunitario demasiado inflado puede conducir a decisiones sobre subsidios o flujos de pago que puedan no ser beneficiosos para la economía en general. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que entiendo también? Porque a lo mejor estoy mal. Sí, si cada mes van dando más UPEX al fondo comunitario, Recuerda que son, en el momento, tienen planeado 160. Me regreso al documento este. 160 UPEX por jugador activo me, mensualmente. Quiere decir que, que van a mintear más UPEX. En lugar de ser 87 mil millones de UPEX, tal vez en un año serían, no sé, 300 mil millones de UPEX. Al ver esa cantidad, en el juego o en, o en el fondo, los jugadores, como nosotros vamos a gobernar ese fondo, lo que piensan los de hablan, que los jugadores, déjenle. Si ¿sí está bien. Los jugadores, al ver tantos UPEX en el fondo, vamos a votar y vamos a decir, ah, como que vamos a darnos un regalito. Para Navidad o oh, durante la semana de Génesis, ¿por qué no les regalamos uh, 100 mil UPEX a cada jugador? Para ellos eso no está bien porque estos subsidios y, y flujos de pago no van a beneficiar al juego, a la economía. Vamos a depender, como en la vida real, de subsidios del gobierno, de la comunidad, del fondo comunitario. Y creo que eso es importante tomar en cuenta. Sí, nos van a dar más UPEX, vamos UPEX, porque es lo que la gente va a querer votar. Va a decir, ah, cómo me gustaría tener un poquito más de UPEX, porque quiero comprar esta propiedad. Pero estamos devaluando el UPEX. Una vez más, cada quien toma su decisión. Pero creo que este tercer punto es muy, muy interesante de lo que puede pasar en el futuro. Porque recuerden, nosotros vamos a decidir, vamos a votar en un futuro cómo se distribuyen estos UPEX. ¿Qué, le, qué pasa con los UPEX en el fondo comunitario? Después de años de hacer crecer la economía de Ablan, nuestro conocimiento ha crecido y nuestras ideas han evolucionado. En lugar de simplemente meter más UPEX en el ecosistema, creemos que el UPEX en circulación debería reflejar la actividad de los jugadores y la velocidad económica. A partir de la publicación de este informe, aproximadamente el 87.7% de los 100.000 mil millones UPEX en circulación se encuentran en el fondo comunitario. Lo vimos en el video pasado. Les enseñé cómo ver ¿Dónde están las estadísticas del Fondo Comunitario y del de Hablan? Ese porcentaje en relación con lo que está en circulación no justifica la expansión monetaria. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? Vamos a la mitad, familia. Sí, ya. <ríe> Creo que este video sí va a estar larguito. Propuesta de financiación nueva y mejorada para el Fondo Monetario de Hablan. Estos detalles conducen a este punto clave. Hemos encontrado un mejor enfoque para financiar el fondo de Aplan. Una vez más, necesitan tener UPEX en el fondo de Aplan para poder cubrir los gastos de la compañía. En el momento, solamente les quedan 3.3 millones de dólares en UPEX para poder vender. Primero, en lugar de acuñar UPEX en el fondo de Aplan. El 100% de los UPEX acuñados va al fondo de la comunidad. A ver, otra vez. Primero, en lugar de acuñar UPEX en el fondo de Aplan, el 100% de los UPEX acuñados van al fondo de la comunidad. Entonces, se quitarían esto. No se mintarían, no se acuñarían Nuevos UPEX al fondo de Aplan. Serían aquí al fondo de la comunidad. Es lo que quieren hacer. Quitar esta sección y solamente mintear en el fondo comunitario de los jugadores. Esto ocurriría solo cuando la expansión monetaria sea necesaria como si el Lupex en el Fondo Comunitario alcanzara ciertos umbrales durante un cierto periodo de tiempo. Según esta metodología, el Fondo Comunitario financiaría el Fondo de, habla, de Hablan directamente, siguiendo la misma fórmula que calcula la actividad del usuario y la economía del juego. Es un plan simple, eficiente y escalable. Una vez más, estas fórmulas, hoy día realmente me hicieron bolas, pero creo que ya le entendí. Respaldamos este método de financiación porque optimiza el flujo de UPEX al mismo tiempo que respalda la economía del juego y las necesidades de, un finan de finan financiación del operador para hacer crecer a Aplan como plataforma. Aún más emocionante, este camino proporciona la base para los ciclos económicos necesarios. Si Hablan quiere cambiar a una plataforma más descentralizada. Ok, vamos para acá. A ver si puedo. La fórmula para este método de financiación es la siguiente. Son dos diferentes uh, fórmulas, una de transacciones, otras de usuarios acuñaciones mensuales en el blockchain de las trans y las transacciones. Por ejemplo, acá dice transacciones, el número de mints, cuántas veces compramos una nueva propiedad. Acuérdense que hacerle el mint acuñar es comprar un NFT por primera vez. Espero que esté yo bien y no me haya equivocado. Pero cuando decimos, dame el precio mint, ¿cuál es el precio original de ese NFT? Oh. Uh, ¿a, cuánto cu ¿A cuánto está el precio mint de una de las propiedades en una nueva ciudad? Es el precio original. Entonces, el número de mints es cuántas, por ejemplo, en Río, en Río, ¿qué nos habían dicho? Que habría, íbamos a tener 55 mil propiedades en la apertura de Río. Esos son 55 mil mints. Recuerden que se vendió todo el Río en un día. Tuvimos 55 mil mints. ¿Okay? La acción que por cada mint se van a acuñar 500 upex. Por ejemplo, vamos a hacerlo primero muy simple. Digamos que en el mes de junio solamente se mintió una propiedad nueva. Quiere decir que en el mes de agosto, Aplan va a mintear 500 UPEX nuevos, solamente 500. Si se mintean, se acuñan 10 propiedades nuevas, entonces en el mes de agosto se van a acuñar 5,000 UPEX nuevos. Estos 5,000 UPEX nuevos se van a ir al fondo de la comunidad primero. ¿Ok? Luego, también el número de transacciones en el blockchain. ¿Qué, qué transacciones hay en el blockchain? No solamente mintear nuevas propiedades, pero las compras y ventas en el mercado secundario. Los Sparks, cuando le hacemos staking en los Sparks. Um, creo que también cuando um, construimos edificios, construimos fábricas, los aptos ahora, que pronto van a llegar los adornos, todos esos son transacc transacciones en el blockchain. Y la verdad no sé que si sí, también eso toman en cuenta cuando recolectamos nuestros UPEX, porque esa es una transacción en el blockchain. Yo digo que sí. Entonces, cada una de esas transacciones en el blockchain hará que se acuñen 100 UPEX nuevos. Si en el mes de jul julio solamente se mintió una propiedad, en el mes de agosto van a mintear 500 UPEX nuevos. Como esa es una nueva transacción en el blockchain, quiere decir que eso hará que también se acuñen 100 UPEX nuevos. Quiere decir que en el mes de agosto, nada más por estas dos transacciones, se van a mintear 600 UPEX nuevos. En lugar, familiar. De 160 UPEX. Pero aquí solamente tienen en consideración los usuarios activos, pero no sé qué es esto. Este ha de ser otra cosa, algo de actividad. Uh, no sé, transacciones, no sé qué la, quiere decir la D. De. Ya busqué, por más que busqué, no sé qué significa eso. Tal vez está aquí enfrente, en mis ojos, y no veo nada. Pero en fin, esa es la diferencia. La cantidad de UPEX que se van a mintear. 160 por usuario activo. Y aquí es por el número de mints de nuevas propiedades. Tal vez de Sparks también. Porque un spark se mintía por primera vez cuando los compramos. Mm, cuando los encontramos en los cofres de tesoros. Uf, eso no, no me había puesto a pensar. También creo que ese es un mint nuevo, ¿sí, verdad? Tal vez, tal vez no. Bueno, como pueden ver, 600 UPEX nuevos se mintearían el próximo mes por solamente una transacción de una propiedad nueva, ¿OK? Ahora está el otro requisito, también usuarios activos mensuales y nuevos usuarios. Si uh, hay 10 usuarios nuevos, mens uh, no, no. Si digamos que solamente queden 10 usuarios activos, creo que han de ser ya de nivel a planner más, más adelante, más arriba. Si solamente hay 10 usuarios que, están, que jugaron durante el mes de julio, en el mes de agosto van a mintear 20.000 UPEX nuevos. Si 100 usuarios estuvieron activos durante el mes de julio, entonces van a, ¿qué son? Van a mintear 200,000 UPEX nuevos el mes de agosto. ¿2,000, 20,000? Sí, ajá. Si llegan 10 usuarios nuevos al juego, los visitantes, quiere decir que van a mintear 10,000 UPEX más ¿Okay? pero ahora vamos a hacerlo solamente con uno ¿okay? habíamos dicho que se vende una propiedad uh, nueva digo se mintea se acuña una propiedad nueva son 500 upex como esa es cuando hacemos ese mint es una transacción en el blockchain quiere decir que van a ser 600 upex en el siguiente mes si esa transacción la hizo un jugador que ya es de nivel uplander o más alto. Entonces van a ser 500 más 100 son 600 más 2,000 son 2,600 UPEX que van a acuñar el mes de agosto. Y si llega un jugador nuevo van a acuñar 1,000 UPEX más, que sería un total de 3,600 UPEX nuevos solamente por una transacción de una acuñación nueva de una propiedad, la, esa transacción fue en de blockchain, fue hecha por un jugador activo y luego nos, llevó, nos llegó un nuevo jugador, 3,600 UPEX nuevos que se acuñarían y que irían al fondo monetario de la comunidad en lugar de 160 UPEX. Una gran diferencia, ¿verdad, familia? De esos 160 UPEX por usuario activo, comparado con estos 3600 por todas estas transacciones y número de usuarios. Al comienzo de cada mes, el equipo de Ablan revisará los registros del blockchain, así como los recuentos de usuarios del mes anterior. Y aplicará el cálculo anterior para calcular la financiación, financiación mensual de UPEX. Además, aplicaríamos la fórmula anterior de forma retroactiva al periodo comprendido entre enero del 2021 a junio del 2022. Este fue un periodo crítico de 18 meses en el desarrollo de Abraham. Era importante estudiar la economía durante este tiempo en lugar de implementar los mecanismos de financiación de los UPEX para que pudiéramos hacer lo correcto para los jugadores y el ecosistema. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No lo había puesto atención. Quiere decir, por lo que entiendo, que desde el 2000, enero del 2021, tenían pensado empezar a acuñar nuevos UPEX 160 para el fondo de la comunidad, 160 para el fondo de Apple. Dependiendo del número de usuarios activos y lo que sea esto. Pero decidieron esperarse para ver cómo se movía la economía. Entonces, en sí, esos 100.000 mil millones supex ya ahorita serían muchísimos más durante estos 18 meses. Y creo que es lo que quieren hacer cuando dicen que aplicarán la fórmula anterior de forma retroactiva al periodo cumplido entre enero de 2021 al, a junio de 2022. Son, van a ser muchísimas, muchísimas transacciones, muchísimos usuarios nuevos, uh, lo que hará que se acuñen millones de nuevos UPEX. Uh, pero creo que por lo que leí que mencionaron que a partir de hoy la economía de habla no necesita más UPEX los 100,000 UPEX de tokens en circulación son suficientes para apoyar a los jugadores y actividades en el futuro previsible uh, como que aquí me confundieron, entonces acá dicen que a partir de hoy no es necesario mintear más UPEX, pero parece que aquí dicen que sí lo van a hacer. Aquí es donde estoy confundido. Vamos a seguir. Primera propuesta de gobernanza comunitaria de Aplan y el sistema de votación. Determinar el método de financiación para el fondo de Aplan del operador será una propuesta importante en el nuevo sistema de votación en la aplicación. Vamos a poder votar dentro del juego. Y probablemente la primera propuesta está la de los UPEX. El sistema de votación sirve como control de temperatura para medir el sentimiento de la comunidad de Aplan. La financiación del fondo de Aplan es un gran caso de uso en, esos, en estos primeros días de este sistema de votación porque sugerimos una corrección de rumbo a partir de los materiales descritos en el documento técnico, porque sí realmente están haciendo algo muy, muy diferente de lo que tenían en el white paper. La naturaleza del sistema de votación puede volverse más autónoma en el futuro. Sin embargo, las futuras propuestas de votación de la gobernanza comunitaria aún no se han determinado. Este sistema que se espera que se lance en el tercer trimestre, tal vez para finales de septiembre, es un hito y un trampolín en el viaje de Aplan para convertirse en una plataforma, plataforma más descentralizada. Recuerden que muy pronto, tal vez para finales de año, vamos a poder empezar a votar. Primero, tenemos que elegir nuestro hogar, nuestro domicilio, en qué ciudad queremos vivir y en qué barrio vamos a tener que decir aquí quiero tener mi casa en el metaverso en el barrio muchos no todos pero muchos de nosotros tenemos estamos invirtiendo uh, comprando propiedades haciendo trenes de Sparks en el nodo de Winnerka en el futuro vamos a tomar decisiones que afectarán al barrio después votaremos en decisiones que afectan a la ciudad. Y me imagino que en, en unos años tomaremos decisiones que afectan al a país o al continente, dependiendo dónde esté nuestro domicilio. Para ser completamente transparente, la propuesta de gobierno comunitario enumerará dos opciones de financiación de UPEX para que los jugadores voten. Adoptar la nueva modalidad de financiación para los UPEX, que es la que acabamos de hablar, todo esto con estas fórmulas. Uh, ¿Ya me perdí? Ah, número dos. Mantener la metodología literal enumerada en el documento técnico de octubre del 2019 hasta que se promulgue una metodología diferente, que es... Este de los 160 UPEX. Vamos a tener esas dos opciones, opciones por votar. Así es que piensen, espero que me haya yo explicado bien, qué es lo mejor para los jugadores, para la compañía, para la economía de Apple. ¿Cuál de esas dos fórmulas hará que el juego pueda pueda seguir creciendo, que no se devalúe el UPEX, y a la vez que los de Hablan puedan vender UPEX para que sigan mejorando el juego. También hay que pensar en eso, familia. Este voto comunitario no cubre fórmulas de financiamiento u otros detalles relacionados con la metodología de financiamiento. Um, creo que hablan, por ejemplo, cuando hay inversionistas en la vida real, Uh, cuando fue en noviembre, diciembre del año pasado recibieron 18 millones de dólares de, uh, de inversionistas y creo que poco a poco van a ir recibiendo más y más dinero, inversiones. Creo que es, a esto se refieren que cuando se refiera tenga que ver con inversionistas en la vida real, nosotros no, no tenemos por qué votar. Todavía estamos finalizando nuestro sistema de votación en el juego y preparándonos para el lanzamiento. En este momento, solo estamos informando a la comunidad de que se acerca un sistema de votación y que la primera propuesta de votación será la finan financiación del fondo de Appland. Okay, Esto es lo, realmente lo que se trata este documento, esta noticia. ¿Cómo podemos financiar? el fondo de APLAN para que ellos puedan tener más SUPEX, para que puedan vender esos SUPEX a nuevos jugadores o jugadores que, que están en el juego, para que puedan cubrir sus gastos en la vida real de la empresa. Seguiremos con más detalles pronto para explicar cómo funciona la votación. Ese es un paso importante hacia la visión de APLAN, de una economía descentralizada y estamos entusiasmados de acercar a la comunidad, a la participación directa en la planificación económica de Aplan. Muy bien, de eso se trata todo esto de los UPEX. Déjenme les, les digo que he estado viendo en, en el YouTube, en el Twitter, en el chat de Aplan, este, esto realmente a, a muchos jugadores no les, no les gusta, piensan que no está bien. La verdad no sé si se informaron bien o no, yo no soy economista, apenas si le entiendo esto, la verdad aún no sé si voy a votar por la primera opción o la segunda, pero por lo menos ya le entiendo un poquito más de qué es lo que quieren hacer. Es un documento un poco difícil de entender, pero es cosa de que tenemos que pensar nosotros y tomar esta decisión buenos es que nos están dando, nos están... Realmente quieren saber lo que, lo que queremos uh, que pase en el juego con la economía. Recuerden que quieren que al final el juego sea descentralizado y la comunidad se encargue del crecimiento de Aplan. Y este será el primer voto. Y a ver, a ver, a ver qué pasa, pero espero que me... Espero que me puede explicar bien con esto y que tengan una mejor idea del cambio, porque es un cambio drástico que quieren hacer los Diabla. Lo siguiente, ya lo final, van a mintear más Sparks. Los Envy Motors, la fábrica de los autos, la fabricación, estadios, estructuras, estos grandes esfuerzos requieren recursos para llevar a cabo y requieren Sparks. Y sigo pensando que en un futuro las autopistas de las carreras que van a poder crear los jugadores uh, y los adornos van a necesitar Sparks. Nuestros 50,000 Sparks iniciales acuñados en el ecosistema continúan impulsando estas características, todo esto. Y hay mucho más por venir. Debido a la mayor demanda de Sparks, mmm, por, para, por, yo pienso que el, la demanda de spark no está tan alta como antes. Se están usando más porque más gente está construyendo en sus nodos, pero en el mercado secundario creo que no hay tanta demanda como antes. Debido a la mayor demanda de Sparks por parte de los jugadores y para respaldar el desarrollo de varios elementos centrales del metaverso de Aplan. planeamos mintear Sparks adicionales cada mes. Recuerden que la única forma de mintear Sparks es cuando los venden cada mes Uh, la verdad, no sé cuántos. Una vez conté cuántos eran en total que venden cada mes. Pero también cuando buscamos tesoros, cuando es la semana de Sparks, cuando subimos de nivel, es cuando se mintían todos esos Sparks nuevos de los 50.000. Lo que quieren es incrementar un número adicional cada mes de Sparks. La cantidad de Sparks acuñados en habla se calculará en función de los usuarios activos actuales y los nuevos Applanders del mes anterior. Y como ya cubrimos este tema de esta fórmula, creo que será un poquito más fácil entender cómo van a acuñar estos Sparks. Digamos que hay 10 usuarios activos de nivel Applander o más alto. En el mes de julio, solamente 10, vamos a multiplicar .04 por 10. ¿Dónde está mi calculadora? Pues soy muy inmenso para calcular en mi cabeza. Serían .04 SPARKS. En el mes de agosto se acuñarían .04. A la vez, hay 10 usuarios nuevos vamos a multiplicar 0.15 por 10, son 1.5 Spark, un, par, un Spark y medio, más el .04. Entonces, entre esos 10 usuarios activos y 10 jugadores nuevos, el mes pasado, durante el mes de agosto, van a mintiar 1.54 Sparks nuevos. Quiere decir que para el mes de, para el mes de agosto habría 50.000. 50.000 1.54 Sparks. Así es como iría incrementando este número. Entonces, dependiendo de us, los usuarios activos mensuales, que creo que en el momento son como 40.000 al mes, algo así, y número de usuarios nuevos, es como van a ir mintiendo creando nuevos Sparks. Además del Spark mensual, se, se pueden acuñar lotes únicos adicionales de Spark para re re respaldar el lanzamiento de nuevas funciones que requieren Sparks. Todo eso de la fabricación va a requerir muchos, muchos recursos de Sparks, los autos, muchos, muchos Sparks. Esto es para asegurar que haya suficiente, suficiente oferta para satisfacer la demanda. Se anunciará más detalles antes de la acuñación. Ahora, ¿esto hará que se devalúe el Spark en el mercado secundario? Tal vez, tal vez no. Uh, habrá más demanda, ¿verdad? No sé, vamos a tener que ver cómo pasa eso, pero es lo que tienen pensado con los Sparks: acuñar más. Y por fin, ajustes de ganancias de propiedad de Appland lo que nos dan los ingresos mensuales por nuestras propiedades, que hablamos de eso también en el video pasado. No habrá cambios en las ganancias de, la propiedad, de las propiedades para este trimestre. La renta inmobiliaria se mantendrá en el 14.7%. Recuerden que nos los bajaron del 17.3. ¿Cuánto estaba? A ver. Sí, 17.3. Nos los bajaron... A casi el 3%. Hace que dos meses, tres meses. Aplan quiere fomentar la actividad. La economía debe ser atractiva. Creemos que en estos tiempos de dificultades económicas y desafíos económicos en la vida real, la disminución de las ganancias de, la, de las propiedades desalentaría. La actividad en un momento en que habla necesita ser una fuerza impulsora para el empoderamiento. En los últimos meses, el mundo cripto se ha ido hacia abajo. Mucha gente no está invirtiendo en proyectos cripto. Entonces, si bajan los intereses mensuales que nos dan por nuestras propiedades, tal vez eso haga que muchos jugadores metan su dinero en otros proyectos. Por eso no van a hacer el cambio. Y me alegra porque pensé que lo iban a hacer. En, en realidad cuando hice el video. El video sobre los nuevos ajustes. En febrero, marzo. Cuando hice el video. Pensé que para finales de año. Ya estaríamos como al 3% de ingresos mensuales. Pero qué bueno. Como siempre. Proporcionaremos los próximos cambios en el ajuste de ganancias de, la de las propiedades en actualizaciones económicas trimestrales subsiguientes. Y eso es todo, familia. De eso se trata el, este documento de la nueva creación de UPEX y cuántos UPEX se minterían dependiendo de esta nueva fórmula comparado con la fórmula uh, en el papel blanco. Y a finales, tal vez de finales de septiembre principios de octubre es cuando nos van a pedir que votemos por estos dos una vez más, cada quien toma su decisión um, no me acuerdo a quien escuché hablar en un video de YouTube que dijo que Dirk que es el uno de los um, fundadores de la compañía es, tiene un doctorado en economía y ese juez dijo yo confío mucho en Dirk porque él sabe de economía y por eso confía él ciegamente en él. ¿Eso está bien? No sé. Para mí lo importante es que nos, Por lo menos nos avisaron de esto con anticipación y ahora es cosa de que cada uno de nosotros votemos y pensemos cuál es lo mejor para nosotros, para el juego, para la economía, y en el futuro del juego y a ver a ver qué qué pasa con este primer voto ah, y así es todo familia es una vez más les dejo el documento ya lo subí en la sala de eventos de hablan en el barrio espero que les ayude gracias por preguntarme que quisiera el video leí el documento una vez y no lo entendí dije no para qué lo voy a leer pero como siempre, me alegra hacer los videos para que los explique y a la vez también entienda yo lo que está pasando en el juego. Eso nos ayuda a tomar buenas decisiones que creo que nos ayuda a crecer en el juego. Gracias familia, que tengan bonito fin de semana. Espero subir el video este sábado para que tengan estos días para, para verlo. Que tengan bonito día familia. Nos vemos en el barrio. No se les olvide dejarle un like si les gustó el video y nos vemos despuesito en el metaverso.